Ellos, mira, ya tienen dos semanas y pico, se me meten en mi casa y nos buscan los problemas. Ayer estaba yo sentada aquí en la casa y cuando vinieron, diciéndonos que yo soy una vieja, que la hija mía, nosotros no somos sin familia. Había un muchacho sentado en el frente de mi casa y fueron le metieron una patada. Ahí mismo la hija mía fue a averiguar que, que lo que pasaba, la cogieron, la sacaron por los moños y le cayeron en tres todos, un grupo decir entonces a las autoridades. Que yo quiero que me le hagan justicia con eso lo que ellos están haciendo, porque uno del hermano de los hermanos de Negra nos sacó una pistola y la otra con, fue con un caco botella para bajarle la, la cara a la hija mía. ¿Dónde fue esa señora? En La Sánchez, con nombre, en Buenos Aires. Problema, teniente, con esa la hija mía, porque las, ella vivía por ahí en un apartamento que ella cobra. Y ella quería que lo sacaran y ella se salió del apartamento. Y de ahí para allá viene el problema.